qué bonito eran los años 90, los, los fines eh, finales de los 80 también, había una competencia entre Sega y, y también entre Nintendo, una competencia, una guerra de consolas sana, eh, bueno, para prueba este anuncio <ríe> lo demuestra muy bien, fijaos, serious gamer i've seen all morning check this out brand new 16-bit super nintendo with super mario world wow oh, what's this one oh this is a sonic the hedgehog from sega genesis <laughs> look at these radical colors huh wow sonic's fast too no over here i like genesis and it costs a lot less but kid a black game here. i'll take sonic and genesis <laughs> I knew that. sonic the hedgehog more action more speed sega genesis it's a whole lot more for less bueno, pues eh, está claro que es un poquito más barata que la Nintendo, tampoco mucho, ¿eh? no, no flipemos. Eh, Sega, que a duras penas, si hacemos los cálculos, ha rebajado la consola a unos 15 dólares o 20 dólares, pero no más. Tampoco, tampoco mucho, ¿eh? Pero sí, así eran los anuncios. Y también los videojuegos eran diferentes. Por ejemplo, salía una película, Aladdin o Jurassic Park, ¿no? Todas las películas tenían siempre una película. La tuvo Terminator, la tuvo Alien, la tuvo todas. Y es una cosa que se, se fue. Pero hoy me he encontrado con una de esas perlitas, aparte de este anuncio que acabamos de ver, que, que te dejan los vellos de punta. ...yo había jugado a, a un juego... ...que creía que era el único juego... ...que había de Michael Jackson... Eh, ...y antes de que alguien haga la broma... ...sobre algún youtuber llamado... Mmm, ...o que lo llamen a Ayuwoki... ...pues bueno, pues sí... ...también el vídeo que vamos a ver... ...es un poco Ayuwoki... Eh, vamos a, ...voy a explicar un poco... ...resumidamente... ¿De qué trata el vídeo? El vídeo es un fotaje, un futas, no sé cómo se dice en inglés, de Michael Jackson para Sega Saturn, un anuncio, digamos, para un juego supuestamente de navecitas en 3D, y vamos a ver grandes gráficos, para aquella época, desde luego, grandes gráficos. Lo primero que vamos a ver es a Michael Jackson decirlo, en, en su nave, y, y lo vamos a ver volar. Lo vamos a ver eh, también pegarse unos trastazos. Bueno, un poco para mostrar el músculo gráfico de la Sega Saturn. Y todo lo que podía hacer. La verdad, increíble. Esto es lo que vendían. O lo que intentaba vender Sega Saturn. Y que sabía que podía hacer Sega Saturn y PlayStation. No. Era precisamente este de Es, un, es un, una especie de tráiler que bien sirve de introducción dentro del juego, pero que no corresponde realmente con el juego en sí, solamente las imágenes que están grabadas. Vamos a ver unas cuantas imágenes de, de este vídeo en las que vamos a ver estructuras perfectas en 3D. ...muy rudimentario, si es verdad... ...pero que son mucho mejores... ...que lo que se había visto en PlayStation... Con, ...con el tema de los polígonos y todo eso... ...o sea, de haber sido realmente la ganadora... ...¿no?, de esa generación... Eh, Sega Saturn eh, ...Nintendo, por su lado, en, en su afán... ...para que no le pirateacen los juegos... Eh, hizo una cosa y es apostar por el minidis y el minidis tenía una, unas cuantas un disco más pequeño apostaron por un disco más pequeño que tenía eh, una bandita que rodeaba el principio del círculo no de y esta bandita lo que le servía a la consola era para saber si ese juego era original y si entonces si era original, pues la consola decía Ah, es original, se puede correr. Claro, esto es carne de cañón para gente que le gusta hackear. Luego había títulos, por ejemplo, europeos o norteamericanos que al ponerlos en la Nintendo GameCube también se podía conseguir hackearlo. Y luego había, bueno, luego ya incluso ya vienen las típicas empresas que tienen muy poca moral y que venden directamente discos para grabar con la bandita, ¿eh? Para que, o sea, vamos. GameCube eh, fue incluso hasta pirateada, quiero recordar, lo, lo vi eh, ayer eh, por el Animal Crossing, el Animal Crossing, increíble, pero bueno, da gusto de ver eh, este montaje que hicieron con Michael Jackson, se nota que Sega tenía todos los ingredientes y desde luego toda la imaginación del mundo, mientras que, pues como al principio, en el anuncio, eh, Sony hizo lo mismo que hizo Sega, es decir, decir, la compañía contraria es más cara, compren la mía. Evidentemente ahora no lo pueden decir, ahora es Xbox la que puede decir, oye, te vendo una consola por 300 euros o por 500 euros, Sony no se va a bajar de los 800. Mm, oye, pero es que Sony no tiene las mismas prestaciones que... que ya, pero es que tú te estás comprando una consola de Sony, no te estás comprando una Xbox. Si tú quieres las cosas que tiene Xbox, pues te compras una Xbox. Si no, pues te, se confía en que te gustan eh, las cosas de Sony tal y como están, ¿no? Digo yo, vamos. Eh, pero bueno, ha sido un poquito eh, entretenido, desde luego ver eh, esta cinemática esta cinemática que vais a ver y que os va a gustar mucho, lo voy a dejar ahí para el final del vídeo y nos vemos en el próximo Toxic Game Channel mañana o pasado porque tengo ganas de, de un descansito ya estamos a 14, dentro de nada hay que hacer compras, hay que ir a hay que hacer compras. ¿no? Eso es eso. para el tema de Navidad. Hostia, tengo que subir el árbol de Navidad. Es verdad. Es verdad. Tengo que subir el árbol de Navidad. Hacer, para hacer cosas tóxicas. Esto es A-Shuttle calling AS-1 report status. Esto es AS-1 all crew on board. Roger. Bienvenidos a Scramble Training. Soy tu officer de el A-Shuttle. I am Commander Jackson. By completing this training successfully, you will be qualified for the space pilot's license. Please hold firmly to the handles in front of you. AS-1, commence loading sequence. Roger, deflector shields open. Engage linkage. Loading sequence start. Before you is our trainee orbiter, the A shuttle. We will load you on the bow section of the shuttle for a space flight training. AS-1, scanned and confirmed loading point. Roger, release linkage. Loading completed. Our first task is to test the trigger module. The lights on the handle before you is the trigger switch. Push them, now. Confirmed all trigger input. A shuttle will now commence launch sequence. Roger, we will start with our mission. The first will be engine ignition training. The A shuttle carries eight engines, number one through eight you must ignite the engine of your seat number by pushing the trigger button exactly when the countdown reaches 0.00 seconds. A shuttle ready for launch. Roger, if you miss, your engines will not ignite. Your exact timing is crucial for a successful liftoff. T minus five seconds to ignition. Four, three, two, one, ignite. What? All engines, emergency shutdown. Engage air brakes. We're not going to make it. Watch out! Auxiliary engines to full boost. Pull up! Pull up! <sighs> AS-1 damage reports. Checking. No damage detected. Come on, everybody. We're going into the big leagues now. All engines to maximum. A shuttle is now going orbit. Our next mission will be combat training. Right now in Earth's orbit, our battle fleet is already engaged in an exercise. All weapons have been disarmed. So you need not worry about the danger of engaging. The target you'll be facing. Ignition sequence, A-OK. -OK. A shuttle to maximum power.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 Right now in Earth's orbit, our battle fleet is already engaged in an exercise. All weapons have been disarmed, so you need not worry about the danger of engaging the targets you'll be facing. A shuttle in standard orbit. Confirmed position of task force. Roger. Here's how to use your missiles. When the seeker catches the target, it will turn red. Push the trigger button, away goes the missile. This is Saber 1 Take attack formation. A shuttle. Roger. Look out! Mayday! Mayday! This is UNS Cyprus! We are presently under hostile fire from an unknown enemy force! All exercise operations are now terminated! Battle station! Battle station! Battle station! What is that? This is Saber One. Red alert! Red alert! We will intercept enemy intruder. Position C, 2886. This is not a drill. I repeat, this is not a drill! A shuttle, roger. Missile warheads on arm. Warheads on arm. Hostiles ahead. Range 240. Confirm hostile. Approaching. I have a lock. Fire! Uh, Incoming hostile at 12. Fire. Fire! fire. <gasps> This is Saber 3. Got one on my back. Can't shake him. Em. Roger. Saber 3. Right with you. I'm hit! I'm hit! Saber 3. Break left. I'm We'll take the bridge. A shuttle, follow us. Roger. Look at the size of this thing. We're going in to avoid black fire. Heads up. Keep low. Thanks, thanks. Power to maximum. is at six o'clock. Look out. Saber 2 is down. Dang. I'm going to get you. This is A shuttle. I'll take them out. A shuttle, don't go too far. I have a lock. Danger. Obstruction ahead Lock on! Fire. We're going in. Roger, A Shuttle confirms lock-on. Fire missiles. Fire Bueno. Pues a ver. No sé qué os ha parecido el. ...fotopontaje de Michael Jackson... Eh, ...para Sega Saturn... ...pero bueno... ...a mí me ha parecido... ...increíble... ...increíble... ...en aquellos tiempos... ...ver esto hubiera sido... ...yo qué sé... ...habría sido... ...pues como ver a Jason Mamoa... Eh, ...conduciendo un... ...un submarino... ...siendo Aquaman... Más o, o sea, más o menos lo mismo Ir en una nube O sea, Sega iba por el buen camino Sega iba por el buen camino La pena Es que eh, No llegaron las tantas unidades aquí No fue Fue O, o, o, o digamos de una manera Fue opacada Por el éxito inmerecido de Sony, he citado, robado a empresas como Nintendo o como Pioneer y, y etcétera, no Pioneer no, Panasonic creo, no me acuerdo, una de las dos ...de una empresa que, que, que su historia le precede... El primer, ...el primer cacharro que hicieron fue una arrocera... ...que tenía la, la cuestionable virtud de o calentar mucho... ...se podía incluso hasta arder... ...o no calentar nada... ...o sea, para una sociedad que come arroz habitualmente en prácticamente... ...todas las comidas... ...una arrocera... ...como bien sabéis... es ...sería como... ...como, como aquí... ...la olla del puchero... ...o sea una cosa que, que, que está en todas las cocinas... ...bueno pues esa fue la primera cagada... ...ya siempre, siempre quedará... ...como la primera cagada de Sony... ...el... ...la arrocera... ...cuántas arroceras han hecho... ...bueno ha hecho la arrocera... 4, eh, la Rocero 4 Pro, ha hecho la Rocera 5, eh, y esa bueno, esa se calienta, vaya esa, esa tiene hasta, se le derrite el metal y todo <risa> no, tiene metal líquido pero no, como si la pones en vertical, como que no sirve para nada eh, así que nada amigos, y espero que os haya gustado este vídeo de hoy, felices navidades y nos vemos mañana en otro Topic Game Channel. Hasta la próxima.